We hit the jackpot this time. Que lo que estábamos metidos en la calle negro de verdad, que son todos pecas de la trino, saben, saben. En la jerga con mi perro cuento, cuento money donde mi cuarto en la calle, en negro real trap No saben de trap, packs trap, no saben de rags Diga escupo fast diga suelto cash No encuentro no la paz, no se quedan atrás Estoy fumando gas, me voy a volar No quiero nada más, me voy a josear Con los míos trap, con los míos trap Con los míos trap, los míos, trap. Su se puse a ese clap Se puse a clap, clap Nah, vendiendo wax, dime que lo gua, no les voy a parar. Nah. Ellos van para atrás, esquipeando clown. Mi negro se yo sentando guap. Vino el plazo dam, me va a calmar. El porro nevado, a la calle atao, el money contado. Franquito estresado, franquito estresado. Todos mi negro posteado en el game, todos mi negro saben lo que hacer, todos mi Lo cuento y lo invierto en game Cuento billetes de asiento Trap, Ustedes tra no tienen flair, no llegan ni a ti Nah, -na. Tirao en la cama pensando hacer más, Me tira tu gato ese negro está más, tira más, Tirao en la cama estoy fumando Robé con mi negro estoy contando el Guap, guap, guap como chi a la tienda robamos una prenda Fuck seguridad saben de trap. solo sabe hablar mucho bla bla bla mucho fake niga que no saben nada ja.